amigos de Roboyam, Eduardo Rustepomista Mr. Roboto, aquí Juan David Vargas de la red colombiana de robótica educativa y estamos aquí en Cartagena, zona norte colombiana porque ahora en agosto vamos a tener Roboyam en el norte, Roboyam norte en Colombia y también podemos tener sorpresas, va a haber muchas sorpresas así que sigan nuestras redes sociales Roboyam Colombia. RoboJam Colombia, RoboJam Live también, para que estén pendientes y estén al tanto de todo lo que pasa con RoboJam. Ahora, ahora sí, está, estaba sin micrófono. Bueno, primero que todo, quiero darles la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, el día de hoy. Esta es una, una transmisión que hacemos desde, desde el año pasado, empezamos a hacerla después de los RoboJams, porque es algo que, que nos ayuda a, a escucharlos, eh, escuchar qué piensan, dar, dar respuesta a sus a sus inquietudes en vivo, eh, para que vean que nosotros sí nos tomamos en cuenta. Y sobre todo para poder explicar cosas. Bueno, muchísimas gracias. Henry Hanco dice, saludos desde el Club de Robótica, Certico para Equipa, no se escucha. Ya, ya se debe estar escuchando, Henry, gracias por ese like. Mucha, ya se debe estar escuchando, es que tenemos un, una dificultad técnica, pues ya, la, ya lo arreglamos, ya lo arreglamos. Bueno, ahora sí, ahora sí, ¿cierto? Sí. Sí, sí, ahora sí se escucha ya. Bueno, les contamos un par de cosas. Vamos a. Tuvimos RoboJam Colombia eh, este fin de semana. Y vamos a hablar un poquito de la retroalimentación que nos dieron los equipos. La vamos a mostrar y vamos a responder. Listo. Entonces, primero que todo, voy a ver aquí. Aquí está. Esta es la retroalimentación que nos llegan. Yo lo pongo en colores porque es que es bastante útil para mí. Les vamos a, a mostrar lo siguiente para que vean eh, lo importante que esta retroalimentación para nosotros. Eh, tuvimos una retroalimentación donde eh, vamos a darles el promedio en cuanto a la organización del evento nos dieron un, un 9, un 90%, claridad de las reglas 8.6, hay descontento por parte de algunos equipos, más que todo participantes. Nivel de la competencia 9.1, o sea, 91%, muy bien. Variedad de los retos 9.9 puntos, o sea, 90%. Eh, desempeño de los jueces 8.75. Por ahí un, un comentario que nos bajó mucho, porque bueno, a mi modo de ver no fue objetivo, pero cada quien tiene sus razones. Y en transmisión del evento 9.1 y el horario de los eventos 8.8, siendo la más bajita claridad de las reglas. Eh, desempeño de juegos de jueces y eh, el horario, pero vamos a hablar un poquito de todo eso, no se preocupen. Entonces tenemos, primero vamos a hablar de lo que dicen los entrenadores. Para mí es muy importante lo que dicen los entrenadores, porque ellos están más que todo ahí al pie del cañón, son los que están más digamos que, que permeados por, por la cultura, son un poquito más objetivos a veces los participantes. Hay chicos que son un poquito más, se dejan llevar un poquito más por las emociones. Los jueces pueden ser un poquito, los entrenadores pueden ser un poquito más objetivos. Pero bueno, igual vamos a hablar de eso. Ya hablamos, vamos a hablar de los comentarios. Entonces tenemos los siguientes comentarios. Primero, vamos a hablar de lo que dicen que podría mejorar para el próximo RoboJam. ¿Hubo, hubo unas cosas que... Llegó hasta el punto que yo tuve que mirar y yo, a ver, ¿de dónde sacan esa información? Porque a veces, eh, a ver, cuando hacemos una afirmación, tenemos que hacerla con hechos, ¿sí? Tenemos que ser muy objetivos, hay que hacerla con hechos. Vamos a, a ponerlo un poquito más grande aquí para que se vea. Y esto es lo, lo siguiente, aquí un entrenador nos pone que no se crucen los horarios yo le pregunté a ese entrenador internamente, que nos dejan el correo, yo sé quién fue, ¿a qué significa que no se crucen los horarios? Por eso lo puse ahí en amarillo, o sea, puede ser algo que podemos mejorar, pero es que nosotros tratamos de que los horarios no se monten, ¿sí? Creo que solo se montan entre el reto de los sketch con, con Bristol Race, pero bueno, muchas gracias por ese like, muchas gracias por ese like, se te agradece bastante Javier, muchas, muchas gracias, bueno, eh, nosotros tratamos de que no se nos monte, pero, pero eso pasa, ¿no? Eso, eso a veces sucede, pero incluso cuando es con Vistos Race y Sketch que son panamenores, los dos son de la misma categoría de, de horarios, eh, se, igual se les da tiempo. sí, Tienen 30 minutos ahí para ir y mostrar. O sea que siempre se les da tiempo y cuando son equipos que sabemos que están en los dos retos, se ayudan. Creo que lo dice porque es por Disdrill RoboSketch, pero es que This Drill y RoboSketch están hechos para diferentes categorías, para diferentes grupos de personas. Uno está hecho para menores de, de 12 años, el otro para todas las edades. Se supone que el chico de, eh, de 12, pues, si va a participar en RoboSketch, es porque no está preparado para Disdrill, sino que participe en Disdrill de una vez. Muchísimas gracias por ese like, Julio tames Claro, nuestro amigo Julio Támez de, de Argen, Argentina, si no estoy mal, ¿no? Tú me, tú me corriges. Bueno, eh, recuerden de dónde nos ven, de dónde nos miran. Eh, por favor, pongan ahí sus comentarios, dudas, inquietudes, sugerencias, que reclamos, demandas por alimentos, data crédito, lo que sea. Bueno, otro que está en amarillo dice que se pueda realizar en un horario entre semana para poder estar con los estudiantes sin dificultades. Vean. Eso es difícil, lo, lo tendré en cuenta. En algunos países, lo, es que recordemos que esto es robo ya en Colombia, pero también nosotros tenemos robo ya en varios países. En algunos países se va a realizar en horario escolar. Nos ha pasado que cuando se realiza en horario escolar, entonces la queja es de que no les dan, de no les dan un permiso de salir, que les ponen problemas, esto y lo otro. Por eso se hace fin de semana. Realmente, Qué pasó y eso tiene que ver con un comentario que vamos a hablar ahorita. Fue más que todo el tema de lo de las elecciones. ¿Qué pasó con las elecciones en Colombia que fue esta semana y muchos desafortunadamente y lo voy a todo hay que decirlo de la forma como se hay entrenadores que los agarraron con los calzones abajo, o sea, entrenadores que no se prepararon, no sacaron los robots a tiempo, no se prepararon para, para esa eventualidad. Porque esto se informó, el horario se informó y la fecha se sabía desde febrero. O sea, tuvimos tres meses para prepararnos. Lo que pasa es que hay veces que dejamos todo para última hora y eso pasa. Entonces, en, en ese orden de ideas, eh, eh, a veces lo del horario puede que sí, hace algo para mejorar, pero eh, depende. no O sea, me, muy rico que en estos comentarios sean muy específicos. A veces son muy generales y es muy difícil para nosotros saber a qué se refieren, vale, les pido un favor a los que nos vean, mándenme un mensaje, sí, a RoboJam Colombia, nos manda un mensaje a mi WhatsApp, los que lo tienen, díganme, eh, díganme directamente, es verdad, para nosotros es muy importante, bueno. Por aquí alguien dice que ninguno, por el momento ninguna, más entusiasmo de los jueces, puesto que en, en un evento como estos, consideramos que es venir a divertirse, por lo tanto, que los jueces sean más alegres, más animados. Vea, Sí, eso es algo que nosotros tratamos. Nosotros siempre tratamos de tener un MC que sea el que vaya relatando, sí, tanto en la transmisión como en la, en la, en la, en el mito. Tuvimos dificultades con eso porque la persona que nos lo hacía, que es nuestro gran amigo Dino Morales, eh, él tomó una decisión de, de simplemente hacerlo con sus, con sus, en los eventos que él organiza. Entonces tuvimos dificultades con eso. Normalmente a veces lo hago yo. Yo lo hago en algunas, en algunas ocasiones. Traté de hacerlo, por ejemplo, en Viper Race en algunos momentos. Traté de hacerlo en Skill Drive, que ayude como juez. Pero es difícil hacerlo en todos, no todos los jueces. Tienen la misma chispa. Nosotros normalmente tratamos de tener una persona que lo haga. Pero sí, claro, lo tendremos en cuenta. Porque la verdad, si ustedes miran las transmisiones pasadas, por ejemplo, con Dino Morales, siempre se hace eso. ¿sí? En este caso, eh, es algo que se puede mejorar. Bueno, aquí hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo, un comentario y voy a explicar el porqué. Aquí dice que este participante que no está de acuerdo con el desempeño de los jueces, que son imprecisos con los tiempos, un participante de colorín. Yo me tomé el trabajo, no voy a decir qué equipo ni nada, pues yo me tomé el trabajo de ver el correo era, divide de qué equipo era el chico, es un, un, un, un, un, un joven. Eh, y voy a ser muy honesto, me tomé el trabajo de ir a ver la ronda de ese equipo ellos se les asignó un tiempo de 29.2 segundos en el reto colorín un equipo de colorín y yo lo tomé por pantalla tomándolo así y me dio 29.05 y ellos tienen 29.20 asignado por los jueces o sea que la diferencia son 15 décimas eso ya, eso, eso, puede ser, eso ya es eso error humano para mí, el tiempo fue justo. De pronto lo, lo dicen porque no alcanzaron a tener tiempo para clasificar. El corte fue más abajo. Pero, soy muy honesto, yo me tomé el, y, y, y, y yo le mandé un, un mensaje a este, a este equipo por WhatsApp y, y no, me, no me contestó. ¿Listo? No me ha contestado. Pero eh, yo le mandé, hey, déjeme saber a qué se refieren. Sí, me gustaría saber, yo quiero saber. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar... Que tienen otro comentario al respecto. Otro dice que tomen con lupa cada uno de los circuitos, puesto que en algunos casos no se venció, se venció la neutralidad de los jueces. Gracias, espero que esto sea para mejor. Vea, yo vi que es un equipo de, de incluso un equipo que logró podio eh, en el reto Skill Drive. Con todo respeto. La neutralidad de los jueces, contra eso no, no pueden decir nada. O sea, nosotros veíamos con lupa, llegamos hasta el punto que nos demorábamos más de la cuenta porque estamos revisando, sobre todo, un skill drive. Créanos que no hay favoritismos para nada. O sea, nosotros siempre revisamos con lupa y íbamos y mirábamos y mirábamos. Había momentos que de pronto, cuando íbamos al video, el video no se apreciaba bien o no podíamos ver. A veces... Y, y por más que veíamos porque veíamos, no veíamos que se salía. Yo, vea, yo le, yo le, yo le hago un reto a, a, a, esta, a este participante. Si nosotros nos equivocamos en una de las apreciaciones, vea, con todo el respeto, me manda el video y me dice por qué nos equivocamos. Que créame que si nos equivocamos, yo soy el primero en reconocerlo. Pero créanos que nosotros revisamos y miramos y había cosas que mirábamos y miramos y miramos y si no encontramos, no encontramos, entonces hay que dar el beneficio siempre a los participantes claro, cuando yo estoy participando contra otro y, y de pronto eh, el otro se ha beneficiado y yo no, pues no me va a gustar pero hay, por eso hay que ser eh, eso, un poquito más eh, objetivo ¿Vean? análisis de fechas chicos la fecha se dio desde febrero si usted, ah, no, que porque lo de las elecciones, si hubo equipos que me dijeron eso desde marzo, inclusive hay equipos que prefirieron guardar el cupo para agosto, porque me dijeron, vea, nos dimos cuenta de esto, de lo de las elecciones, entonces podemos guardar los cupos y se les tiene el dinero guardado y se guardaron los cupos. Listo. Entonces, tranquilos. Eso, eso, eso, eh, para que lo tengan en cuenta. Listo. Es muy importante porque si es otra información referente al análisis de fecha, no sé a qué se refiere con eso porque es una, un comentario muy amplio. Ah, lo que porque fue fin de semana, pues sí, ya explicamos el por qué. Si es porque fue durante elecciones, si sí, ya explicamos, tratamos siempre de hacerlo un fin de semana. Nosotros escogimos esta fecha, incluso antes de su, que supiéramos de elecciones, la escogimos en octubre del año pasado. Listo, la fecha de de ahorita, de, de mayo y la feria de agosto viendo cuando habían festivos y que se estuvieron más o menos cuatro meses aparte, el uno del otro si sí, cayó en elecciones y estuvimos a punto de, de cambiar fechas, pero al final decimos que no porque tuvieron suficiente tiempo para ajustar, bueno para cada categoría diferente una, una, un plan base y según esto modificarlo para eficiencia, vea Sí, no, porque es que no sé a qué se refieren con plan base. Yo también le mandé un mensaje a este competidor y no me ha respondido. ¿Qué es un plan base? ¿Cómo así? <ríe> no entiendo. O sea, eh, no sé si se refieren a los premios, no sé si se refieren a los retos. Eh, todos los retos están muy claros en el reglamento. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Vea, eh, otro que dice que nada, muchas gracias. ¿enviaron un día antes de las reglas del torneo? no, le voy a explicar por qué porque se enviaron tres meses antes chicos, las reglas están publicadas desde febrero están ya publicadas para agosto entonces no es que no estén publicadas sino que no las leen vayan a la página web en robojam.dive está la información si los entrenadores, y esto es un comentario de un participante lo cual me deja un poquito preocupado si los entrenadores no le están dando sus reglas a los participantes, chicos, hablen con los entrenadores. Ellos son los que los in inscriben y las reglas están en la página web. Entonces, eh, eso se comparte desde un mes antes o dos meses antes. En este caso, tres meses antes. Chicos, por favor, colabórenme. Y, y aquí me vayan poniendo, por favor, eh, comentarios. Me vayan poniéndome comentarios que para mí es súper, súper importante. Listo. Gracias, Roberto. Un abrazote también para ti. bueno. Aquí dice, estuve observador en Bompermo mientras el robot ejecutado dos actividades. Me hubiese gustado alguna narrativa para hacerlo más o menos emocionante. Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Ya explicamos eso. Eh, es algo que tenemos que seguir manejando. Tratamos de hacerlo normalmente. Si ustedes ven los otros RoboJams, eso se hace. Desafortunadamente aquí se fallamos en eso. Y eso es algo que tenemos que mejorar. Transmisión en cuanto a agilidad. Sí, claro, nosotros queremos que la, eh, la transmisión sea más ágil. En la mayoría de las veces se logra. En retos como Bumper Boy pues, Skill Drive, se demoraron más de la cuenta porque hubo algunas polémicas que tratamos de solucionar. ¿Listo? Y nos tocaba solucionarlas en vivo. Pero sí, estamos de acuerdo. Siempre hay que ser más ágiles. Vea, aquí este es un comentario de los premios y voy a explicar por qué está en rojo. O sea, cuando está en rojo es porque algo que que no tiene, pues no, no tiene cabida el comentario. Y voy a explicar el por qué, para que lo tengan en cuenta. O sea, se les respeta, lógicamente, y por eso queremos hablar y ahondar en ese comentario. Dice, que se anuncian los premios desde antes de la inscripción, como se hacía antes, que era el 60% de la recaudado categoría Sí, eso se hizo una vez, en el primer robo llame en el 2020. Llevamos 16 RoboJams donde no se hace. Listo. Por reglamento, desde febrero del 2021, en eh, RoboJams se anuncia, el, eh, los premios se anuncian eh, después de cerrar inscripciones. Y voy a explicar por qué. Porque dependiendo de la cantidad de equipos que tengamos y lo recogido, podemos dar algunos premios. Y tenemos que ver también lo recogido por patrocinadores. Me tomé el trabajo de ir y buscar esa publicación. Vea, esto fue publicado en octubre del 2020, 27 de octubre del 2020. Dice las acreditaciones, fueron acreditaciones que se dieron en su momento, y dice lo siguiente: vea, se dieron 265 mil pesos por eh, en un reto Bristol race. 250 por bumper esto es solo al primer puesto no se daba ni sal para el segundo ni para el tercero Robes Sketch 250 mil pesos This deal sí si se dio porque se daba por un porcentaje y tenía más equipo, se dio 455 mil pesos pero Coloring solo 170, eran solo cinco retos ahora tenemos 8 listo, y con el Stintas que tiene su torneo aparte tenemos 9 vean chicos cuando yo sumé todo eso me daba 1.300.000 algo Divido por cinco retos, eso me da más o menos 270 mil pesos. Les voy a hacer las cuentas de Robojam Colombia actualmente. Dimos 250 mil pesos por reto en efectivo. Estamos hablando solo del efectivo. O sea que dimos 2 millones de pesos en efectivo con los ocho retos. Además de esos 2 millones de pesos... Entre las acreditaciones de cortesía, entre los otros premios que no son eh, monetarios, sin tener en cuenta las acreditaciones de cortesía, porque estas también las tenían. Bueno, no, perdón, en ese primer Royal no habían acreditaciones para Royal Mostar porque no existía, era para un evento. Entonces, las acreditaciones de Royal Mostar nosotros las valoramos que son acreditaciones que ustedes se les da gratuitas, nosotros las valoramos en aproximadamente 50 dólares cada uno por ser evento internacional y damos tres por categoría o sea, damos 150 dólares, o sea 150, estamos hablando de que estamos dando 600 mil pesos por categoría en acreditaciones esas acreditaciones se dan los ocho retos ¿sí? entonces ¿listo? ojo pues Estamos hablando de 600 mil pesos por 8. Son 4.800.000 pesos que se dan en acreditaciones, en premios. Además de eso, se da aproximadamente sumando las membresías que va a dar Red Colre, los cursos que va a dar t los cursos que va a dar STEM y Tejer Ideas y Steam Education. Son otros 2 millones de pesos, un poquito más, pero dejémoslo en 2 millones. más Póngale los 4 millones y medio. que Son casi cinco, pero pongamos cuatro y medio. Entonces estamos hablando 2 millones en efectivo, 2 millones en, en cursos de patrocinios y las acreditaciones. Para mí, que tiene un valor cada una de 200 mil pesos. Ahora, no la pongamos en 200 mil pesos. Pongamos la acreditación en lo que vale, 40 mil pesos, que vale la de un torneo normal. ¿Sí? Estamos en 220 por ocho, o sea, que estamos dando más de un, estamos dando eh, prácticamente un millón de pesos. Si la ponemos en 40 mil pesos, prácticamente un millón de pesos en acreditaciones, 960 mil pesos. Entonces, estamos hablando de que en premios, y se, se lo voy a decir así muy abiertamente, chicos, nosotros en inscripción recogimos 4 millones de pesos, ¿sí? Esos son mil dólares para los que están en otro lugar. Y dimos... 500 dólares, o sea, 2 millones de pesos en premios, en efectivo. Y fuera de eso, sí, dimos otros 3 millones de pesos, o sea, otros 1.300 dólares, 1.250 dólares en otros premios. Les voy a hacer, eh, perdón, otros, dijimos cuánto, sí, otros 3 millones, 3 millones son cuántos, son... Eh, no, perdón, entonces 500 y 3 millones son eh, 750 dólares, listo, 750 dólares entonces, listo, 750 y 500, 1.250 recogimos $1,000, dólares, 4 millones de pesos y estamos dando en premios sumando lo de patrocinio y sumando lo en efectivo, 5 millones, 1.250 Estamos dando más de lo que recogimos. Listo. Entonces, créanme, nosotros estamos dando en premios, en total, estamos dando más del 100%. Y eso es gracias a que tenemos algunos patrocinios. ¿Sí? Entonces, créanos, créanos, que nosotros, la verdad, estamos dando mucho más en premios de lo que recogemos ¿Sí? Por inscripciones. Porque gracias a los patrocinadores eso es posible listo, entonces que eso quede muy muy claro porque a veces eh, se dice eso sin, sin hacer la cuenta de lo que se está dando en, efe, en efectivo más en especie eso es súper importante que lo tengan en cuenta ¿sí? no tenemos eso en cuenta y, y por eso a veces salen estos tipos de comentarios vamos a ir eh, bueno eso en cuanto a lo que se puede mejorar ya hablamos de eso eh, a mí me gusta tomarme el tiempo de hablar de eso. Bueno, ahora, ¿qué tipo de reportes les gustaría? Bueno, vamos a hablar de unos que sí, de pronto, otros que no. Seguidor de línea o sumo robot. Bueno, recuerden que el bumper es una especie de sumo. ¿Sí? Presencial. Tenemos algunos países que estamos empezando a experimentar la parte presencial, pero eso depende mucho de lo que eh, de las inscripciones, ¿no? Por ejemplo, en Panamá nos tocó cancelar porque era presencial no se inscribió nadie, en Paraguay lo mismo eh, en Ecuador tenemos ahorita en junio presencial estamos esperando eh, que se abran ya hay algunos inscritos afortunadamente gracias Mr. White Daniel Blanco bueno, hay algunos eh, inscritos afortunadamente pero créanos que eh, es importante entonces piden eventos presenciales pero la gente no inscribe. Eso pasa. sí Entonces, eh, un evento presencial tiene mucho costo y sí, créanos que si estamos tratando de hacerlo al mismo costo que tenemos a los 40 mil pesos, normalmente un evento presencial, eh, la inscripción vale entre 150 o 200 mil pesos. O sea, estamos hablando de más o menos unos 40 50 dólares es mínimo. Y hay inclusive en Estados Unidos, ustedes saben que hay eventos presenciales que son hasta de 500 a 1000 dólares por eh, equipo. Que son eventos muy macros, pero también el costo es muy alto. O sea, estamos hablando de 20 veces más. Bueno, vamos a lo siguiente. El siguiente dice, eh, bueno, y dice el seguidor de línea. Nuestra forma de seguidor de línea es un poquito diferente. es el, el Pues no es con sensores, es radiocontrolada, que es el, el skill drive. Por eso lo tengo ahí en rojo eso. Retos con BlueBot y Reto con BlueBot bot Vean, les vamos a explicar qué pasa con eso. Primero que todo, nosotros queremos mantener plataforma abierta, eso es plataforma cerrada. Eduardo, pero hay otros robots que lo pueden hacer, sí, claro, y los hemos visto. Está el ScornaBot, que es plataforma abierta, está el robot mouse, que es plataforma cerrada, el Vibot, BlueBot, está Kotli, hay un montón que se puede programar de la misma manera. ¿Qué pasa? Que no todos tienen el mismo avance. El Vibot avanza, por ejemplo, 15 centímetros, el MouseBot ha avanzado 1250 12, y el ScornaBot... Depende de cómo usted lo programa. Entonces, no es estándar. Y ponerlo con un solo reto, ya hay blue, hay, hay reto y muy bueno de nuestros amigos de Mind. Yo los, eh, un saludo para ellos. Si ustedes van a, a Mind pueden ver, y nos, yo publiqué incluso aquí en, en el canal de Mr. Roboto, el Vivo Challenge. Y el Vivo Challenge es programado por los distribuidores de Vivo de aquí en Colombia. Por eso de pronto no lo hemos eh, puesto. De pronto podemos hablar y de pronto con patrocinio de Piximan, que se puede, somos muy cercanos a ellos, de pronto se puede considerar alguna exhibición, pero no se ha hecho por el hecho de ser plataforma cerrada y queremos siempre tener plataforma abierta. bueno Aquí dice, está genial, los que tienen, está bien, muchas gracias, los que actualmente están perfectos. Dicen, sumo seguidor de línea, La, el mismo comentario del anterior. Un reto en el cual el robot deba esquivar los objetos en la pista y finalizar el menor tiempo posible. Chévere. Vea, ese, ese ya está en amarillo porque es algo a considerar. Eso me parece chévere. Eh, ese sí se puede hacer. En nosotros, había un reto que se llama el Folk Race Challenge en Robotex, que era un circuito y tenía objetos en la mitad. Lo que pasa es que esos son retos, son muy buenos, pero en forma presencial. En virtual es difícil recrearlos. Por el tamaño de los objetos, por la forma de ponerlos. ¿sí? Y este para mí es que deba esquivarlo, pero de forma autónoma. ¿sí? No, de, no radio controlado. Porque el radio controlado es una forma de slalom. Para eso tenemos el skill drive. Listo. Todos los retos muy bien. Aquí dicen limpiar el arrecife de coral. ¿Va? Ese no lo tenemos porque el en, en Robojam, ese lo teníamos en el Robo Rally, que es el que yo hago con el colegio Mermount. ¿Qué pasa? que es que es muy limitado, muy limitado y, y ya, ya hay muchas formas de, ya, ya se ha comprobado que, que usted lo deja ahí esperando y eso puede pasar 3, 4, 5 minutos y después eh, recoger y recoge más. O sea, nosotros como lo hicimos en el rodar y era en un minuto lo que más recogiera, en más, pero es muy al azar porque los objetos no caen siempre igual. Bueno, pero, pero sí se puede considerar, pues ahí ahí se tiene. Aquí este es de un juez, eh, nuestro amigo de Costa Rica, que él dice que tiene pla planeado uno, que la temática es robot robotics, ¿sí? Para que se asemeje un animal. Aquí lo llaman carrera de insectos, ¿listo? Eh, pero está chévere tenerlo en cuenta. Bueno, esos son los, que, los retos que les gustaría eh, considerar. Ahora, otros comentarios. Vamos a escuchar otros comentarios, vean. Dice, me gustó muchísimo el sistema de eliminación por los retos que estaban llenos por rondas. Muy práctico, excelente y rápido. Muchas gracias. Sí, eso se trataba. Créanos que si sí, en los retos, por ejemplo, Skill Ray y Bumper Bot, que teníamos tantos equipos si lo hubiéramos hecho las, todas las rondas, nos hubiéramos quedado toda la tarde, como nos pasaban. Que ojalá den una especie de diploma por participación. Chicos, lean las reglas. <ríe> y esto es para un coach. Y sé quién es y le voy a mandar el mensajito. Vean lean las reglas en el reglamento dice todos los equipos pueden solicitar solicitar diploma de participación ¿por qué no lo damos antes? y esto fue algo que ya hablé con el coach porque yo, yo ya le dije sí es que usted lo tienen que pedir ¿por qué no lo damos? porque es que en el primer eh, RoboJam hicimos más de 200 eh, diplomas o certificados de participación y reclamaron 40. Entonces es un montón de trabajo para algo que no reclama. Entonces, si no lo piden, se va a hacer. Y con este coach en particular, no lo pidió ayer y se le dijo: Sí, claro, no hay problema, es que usted lo puede pedir. sí Entonces lo pongo en verde porque es, a mí me parece que es algo que ya se tiene. listo Por el momento, ninguno. Gracias agradecimiento a todo el equipo de Roboyán muchas gracias. Este es el equipo que dice que no está de acuerdo con lo, la precisión de los tiempos de los jueces, que un equipo de Bucaramanga, un equipo de, de, de ah, chicos grandes, y, vea, y les voy a decir lo siguiente, dice que mejorar la claridad de las reglas de la organización, ¿en qué? Se les mandó un, un mensaje diciendo, hey, por favor aclárennos eso, ¿qué se refieren con eso? Nunca nos contestaron. Para nosotros es súper importante a qué se refieren, que es cl mejor claridad en la regla. O sea, en el reglamento no estaban claros o no estaban claros para los jueces o no estaban claros para los participantes. ¿A qué se refieren con mejor claridad? Y organización, ¿en cuanto a qué? Es que la organización es muy amplia. Nosotros organizamos reglamentos, reglasamos tiempos, regla eh, vea, comunicamos la información, está publicada desde hace tres meses, está en la página web, se mandaba por el WhatsApp, se mandaba por correo a qué se refieren con mejor organización qué parte es la que hay que mejorar, nos gustaría que fueran un poquito más específicos, por eso pues, me queda muy difícil tenerlo en cuenta si no sabemos a qué se refiere <coughs> gracias a los jueves y a Roja por permitirnos participar, nada, felicitación listo, aquí, bueno este es nuestro amigo, yo sé que, que quiere hacer el Roja en pura vida, eso ya es algo que se está hablando para el instante muchas gracias David Fabio, bueno aquí dice esto tiene que ver con el comentario del 60%. Este es el mismo el mismo equipo. Que es inclusive un espectador. Ni siquiera es un participante. ¿Listo? Ni un entrenador. Es un espectador. Y es válido. Dice Rojan se destacaba por sus premios en efectivo. Lo cual era una motivación para todos los equipos. Ya que eso servía para invertir en más piezas. alguna una celebración por el esfuerzo que hacían los estudiantes. Ahora con los bonos se parecen a muchas otras competencias. Chicos somos, vean, les voy a decir la verdad. Quiero que me mencionen una, un, un torneo virtual de robótica que dé más premios que RoboJam Menciónenme en uno. Uno, uno. Chicos, yo participé un año en, en una competencia que prometía hacer una liga y dar premios al final al campeón de la liga. Gané como campeón en dos categorías y mi premio fueron bonos de descuento les reto, los reto aún un, a un y, y, y por eso nosotros damos no solo los bonos, damos también premios en efectivo estamos dando prácticamente el 50% de lo recogido en efectivo, sí, no es el 60 no es verdad, es el 50 y además de ese 50, damos bonos o sea que estamos casi que duplicando lo que damos en premios antes solo vamos al primer lugar Chicos, vean aquí, solo dice para el primer lugar, no les estoy mintiendo, solo para el primer puesto, solo para el primer puesto. Ahora vamos a los tres primeros puestos, entonces créanos que estamos dando más. sí, Por eso es que a mí me parece súper importante estas sesiones porque eh, a veces es muy fácil decir sin, y hablar sin, sin tener los hechos. Y vuelvo y lo repito. Ojalá la persona que escribió esto me vea y me escriba, escríbame el WhatsApp, ustedes lo tienen, escríbame por Facebook, escríbame el canal de Mr. Roto, vea. Me gustaría tener una conversación con usted a ver a qué se refería, a qué se refiere, ¿listo? Porque para nosotros es súper, súper importante eso. Eh, se protege, aquí simplemente se dice que es un espectador, se protege lógicamente los datos de correo y todo eso, los escondí para que no lo vean, para que no vean quién es. Eh, me, me, si me dolió mucho eh, no les voy a decir mentira, me dolió mucho lo de este participante este fue el que nos dio el 1 porque dice que la organización del evento 4, dice que variedad en los retos 5 pero luego dice que los retos que tenemos están bien chicos, no entiendo por favor, explíqueme eso usted dice que no tenemos buena variedad de retos, pero dicen que los retos que tenemos están bien Usted, pues con todo el respeto a, a este a este eh, participante, si me está escuchando, ojalá me lo esté escuchando. ¿Qué, ¿Cómo así? No entiendo. Explíqueme, por favor, muchachos. Entonces créanme que esto es, nosotros queremos hacer y mejorar. Vea que hay muchas cosas que vamos a tener en cuenta, de verdad que sí, pero hay otras que nos gustan que, que sean un poquito también. Primero, que lean reglas. Segundo, que sean un poquito más eh, objetivos. A veces de, de hablamos mucho con el corazón y no tanto con la razón. Eh, pero igual, chicos, si dije algo que, no les, que les molestó, no se sientan, representan, lo que sea, escríbame conversemos. dígamelo de frente. Yo, todos los jueces, ¿verdad? todos los entrenadores saben que me llaman. Yo escucho a todo el mundo. Me llaman y con el mayor de los gustos. Les voy a decir una cosa, chicos. Díganme un solo torneo un solo torneo. Conozco muy, creo que uno o dos, no más. Pero díganme ustedes un solo torneo en el que haya participado, que la organización se tome el trabajo de hacer una sesión de preguntas y respuestas para responder sus preguntas. Uno solo. Un solo torneo. Díganme en uno solo. Porque me gustaría ver cómo lo hacen ellos. ¿Sí? Porque creo que somos el único de pronto estoy equivocado, pero dígame no solo torno, chicos. Entonces, un, vea, créanos que queremos siempre hacer lo mejor. Gracias por ahí, Gabriel, desde Guanajuato. Muchísimas gracias a Gabriel, nuestro amigo eh, organizador también, con Ro, el Valero Foundation, Robo Jan Juan Guanajuato, que va a ser en el mes de agosto. Vea. Chicos, yo creo que ya, no siendo más, yo creo que voy a dar aquí ya para ir terminando. Eh, Muchísimas gracias a los que nos escribieron A los que nos dieron likes y demás eh, Bueno, no tuvimos mucha gente Pero pues vamos a compartir esto Para que lo vea más Chicos Por favor, escriban Mándenme un mensaje Por el Whatsapp Por el Facebook, por donde quieran A ver, hubo el que le chocó y, y ya he hablado con muchos entrenadores Hay entrenador yo ayer y antier, estuve hablando con entrenadores que me decían, Eduardo, es que no nos gustó esto. Y yo les decía, ver, tengan en cuenta esto, esto, esto, esto. Había un equipo que me dijo, es que no nos gustó tal, tal, tal equipo. Y yo, sí, tienen toda la razón. Pero tengan en cuenta que ustedes también hicieron X, Y, Z. Ah, sí, ah. Es que tenemos que colaborar. O sea, nosotros tratamos de ser lo más objetivos posible y siempre ayudar a los chicos. Nosotros estamos aquí para los chicos. Tengamos eso muy claro. Listo. Bueno, creo que ya no, si no hay preguntas, no veo ninguna pregunta por el Facebook. Eh, no siendo más, quiero darle un abrazo a todos. Muchísimas gracias. No quiero demorarlos más. Eh, los dejo con invitación. De a a Colombia. Muchísimas gracias por ese like. Ese like no lo hace. Eh, Lili Ru. Muchísimas gracias a ese a, por ese like. Es que se ve más grande en el otro. En eh, la otra página. Muchísimas gracias. Quiero decirles que vamos a hacer todo lo posible para mejorar, sobre todo el, para el Rodolf en Colombia Norte. Ahora, chicos, tengan en cuenta algo. Tengan en cuenta algo. Nosotros estamos aquí para ustedes. Tienen comentarios, escríbanos. ¿sí? A mí me duele es porque a veces ese tipo de en las retroalimentaciones.. Y me queda, pero ¿cómo así? Entonces, que no tenemos variedad de eventos, pero que no tenemos que agregar ninguno. Entonces se queda uno como, ¿cómo así? No entendí. Estoy locos. Está, estamos re locos, papi, re locos. Listo. Eh, bueno, muchachos, muchísimas gracias, Juan Vargas. Claro, a nuestro organizador, un saludo. A todos, ahí pues tuvimos todos los eh, patrocinios de El Col Tejerideas, de Tejeridea, Robótica, Estima Education Colombia, también la Fundación Marinador que también colaboró eh, con algo de en apoyo. Entonces, a todos los que estuvieron presentes, un abrazo, muchísimas gracias. los queremos dar un abrazo a todos y, bueno, especialmente vea, el equipo que escribió escribió lo de los premios. Escríbame, me gustaría saber qué piensan porque, pues, o sea, hacemos el balance. Y de verdad, créanme que estamos dando mucho más en premios de lo que dábamos antes. Eh, un abrazo a todos y chao, chao. amigos de Roboyam, Eduardo Restrepo, Mr. Roboto. Aquí Juan David Vargas de la Red Colombiana de Robótica Educativa. Y estamos aquí en Cartagena, la zona norte colombiana, porque ahora en agosto vamos a tener RoboYan en el norte. Roboyam Norte en Colombia y también podemos tener sorpresas. Va a haber muchas sorpresas, así que sigan nuestras redes sociales RoboJam Colombia.